¿Veis? Aquí lo vemos frontalmente. ¿Es bonito? Estéticamente os pregunto, ¿es bonito? ¿Qué os transmite? Un buen rollo impresionante, ¿eh? sé sí? Yo personalmente, en catalán diría masguerrifa. ¿Alguien sabe traducir la palabra masgarrifa? Me estremece, me da un mal rollo, un... ¿Me entendéis? Con un... Pues eso un escalofrío. un escalofrío Vale, también ¿Sí? La iglesia católica siempre recuerda a Cristo eh, crucificado ¿Por qué Cristo está crucificado? ¿Y, ¿Y no tanto resucitado? Sí Esto es otro tema Jajaja <risa> <risa> Cuando empezamos a sacar teología la hemos liado. <risa> Bueno, ya lo hablaremos si queréis en otro momento El tema es muy interesante lo que has planteado, ¿eh?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 formas de transmitir las cosas sin que la gente se entere, pobrecillos.